Ya es catapulta, vale. Ella tenía en este ojito, voy a ver si enfoca. No quiere enfocar, no. Vale, ella tenía en este ojito que se puede ver un poco como un tipo de eczema, un tipo así de escamación, una piel así como si fuera de lagarto, una cosa muy rara. Y no iba para ningún lado, ni bien ni mal. Total que le echaba el potingue y mira qué bien tiene el ojo. Lo tiene abierto, porque todos los días que había que lavárselo y que limpiárselo y eso. Y nada, estoy súper sorprendida. Y como estaba malita, pues le doy su comida favorita. Mira catapulta. ¡Papapap! ¡Qué rica la mambrita! ¡Madre mía! ¡La puta hija! Muy bien, rascas, muy bien. A ver si hay más, venga. Mira, a ver, catapulta, rasca. Rasca, hoy oh, qué bien, catapulta! Muy bien. Muy bien, sí. Qué ricas las lombrices.